dice un marido a su mujer de un nena, digo, me ha dicho el director que si dejo la bebida me nombra gerente. todo oh, qué bien. Digo, ¿y tú qué le has dicho? No, qué gracias, porque cuando yo me emborracho me creo que soy el dueño. Dice que era un niño tan huérfano, tan huérfano, que lo parió su tía. ¿O saben aquel que dice que es un tío que es atropellado en plena Gran Vía? Y yo, tío, desde el suelo le dice al conductor, digo, oiga, digo, ¿qué no veo usted o qué? Digo, ¿cómo que no veo? Si le he dado de lleno, coño, si le he dado de lleno.